Me llamo Eri, Najar Montaño, me gusta la bicicleta, tengo 32. Y fui a, a Soriana, a comprar las manzanas y un refresco. Y pues ahí no me dejaron llegar a las cajas. Todos los días compraba manzana. Una es para mi novia y una para mí. Sí, me estaban culpando porque me las estaba robando y yo iba a pagarla ya no me dejaron pagarlas. A mí lo que me gustaría es que Soriana tenga el valor de darle una disculpa pública y reconocer que Eric no robó. Yo no me robé nada. Porque yo no me robé las, las cosas. Iba a pagar eso.